retomada del banjo eh, después de como comentaba el otro día que, que me pega unos meses sin tocar ¿vale? y sigue sin gustarme este banjo porque está ya machaca y pobre, la cuerda sol suena sorda, eh, los trastes machacados que no se lo he cambiado al final y bueno eh, para retomar un poco y coger eh, ritmo os comentaba que había cogido la la switch de consolación que es esta vale el preludio de la suite de consolación, es eh, de consolación porque aquí en Andalucía las consolaciones las llamamos cheno, ¿vale? Suite de consolación, jajaja, ja, ja, qué risa más grande. En fin, que esto tiene cuatro partes eh, y lo que me voy a hacer es, lo voy a dividir en, cuatro, en las cuatro partes que hay, voy a hacer cuatro vídeos distintos, este sería el vídeo de la parte A, ¿vale? La parte A, eh, bueno, ya lo comentaré, eh, tiene sus cositas, pero bueno, es relativamente asequible. .y sin más dilación nos ponemos al lío del Montepío. Bueno, el tema es muy cuadradito, no hay síncopas de ningún tipo y los rolls que usa, pues cualquier guitarrista, pues seguramente los guitarristas de finger picking, lo va a sacar sin problemas. El primero empieza a hacer... Esta es una figurilla que luego va a repetir más adelante también alguna otra vez, ¿vale? Cuarta, tercera y ahora hago un pull-off, dos, cero. En la, y vuelvo a poner el traste 2 en la primera cuerda perdón estos son los dos primeros compases ¿vale? relativamente sencillo solamente pongo este dedito aquí en la el segundo traste de la primera ahora voy a hacer una especie de... como si pusiera un la en formato barra ¿vale? pero voy a hacer un... Hacer este pull off y luego eh, del 3 al 2 y luego volver a pisar en el 3, ¿vale? ¿Vale? De, tal, de tal manera que tenemos. Entonces, serían los dos primeros compases y los, y los, es decir, cuatro compases. Y ahora. Pasamos a otra figurilla que también se va a repetir en algún momento, que es cuarta al aire, segunda al aire, y lo mismo que hacíamos antes, es decir, pull off 3-2 y volver a posar, posar en el 3, ¿vale? ¿vale? Estos serían los dos siguientes compases. Compás número 1. 3 y 4, perdón, 5 y 6, la cuerda tercera suena sorda, sorda, pero ya aquí nos vamos a complicar un poquito más. En el 7 y en el 8, hacemos, vamos a poner un acorde 2 con el, el traste 1 eh, de la segunda cuerda y el pull-off 2-0 en, en la primera cuerda y esta, esto es importante, esto que acabo de poner, la cuerda eh, sí, es decir, la segunda al aire repito esta, estos dos compases ¿Vale? y ahora pasaríamos al, al siguiente que vamos a poner un la de nueve, perdón, no vamos a poner un la. Vamos a poner un la menor con el bajo en, en Do, pero esta parte es más difícil ya, ¿vale? Esto es lo que llevamos de momento. Todavía no la, no la habíamos visto. Cuando estoy aquí en la menor, que vengo de aquí. ¿vale? Aquí ya me está dando indicio de que voy a cambiar de acorde. Entonces pongo cuarta. Cuarta al aire. Segunda, tercera en el segundo traste. Primera en el segundo traste. Y hago un pull off al cero. Y ahora hago un pull off, un pull-off en el primer traste de la segunda cuerda. ¿Vale? Vuelvo a posar. Eh, pulso la segunda en el tercer en el segundo traste la tercera en el segundo traste. ¿Vale? De, de manera que tengo. Perdón. hacer un slide 3-4 en la cuarta cuerda la tercera al aire y ahora en eh, la cuerda cuarta traste sexto a traste cuarto vale a continuación voy a hacer traste cuarta en el traste sexto eh, quinto, tercera en el traste quinto y la prima al aire estos son dos, dos compases seguidos entonces eh, desde aquí perdón El siguiente compás, donde vamos a estar en Sol y voy a hacer... Vale, son dos compases seguidos de algo. Segunda al aire, primera al aire, quinta al aire, primera en el cuarto traste, quinta en al aire, primera al aire, tercera en el quinto traste, primera al aire, segun segunda al aire, Primera al aire otra vez, tercera en el quinto traste de nuevo, primera al aire, tercera al aire, segunda al aire y ahora un pull-off 2-0 en la tercera cuerda. De manera que hago empezando en el, el compás anterior. Ahí empiezo. voy a poner un, un la menor, aunque la, la postura es re, como si fuera un re séptima, ¿vale? Es decir, eh, cuarta en el cuarto traste, segunda, perdón, tercera en el segundo traste y segunda en el primer traste y hago pull off en el primer traste, uno al 0 perdón, son dos compases seguidos. lo más complicado de, de todo este trozo que es slide 4-6 desde aquí entonces hago slide desde el, en la cuarta cuerda desde el cuarto al 6 tercer al aire un pull off 2-0 en la tercera cuerda y ahora slide 6-4 al contrario y me poso en el traste 2 de la cuarta cuerda para poner otro 2 bueno, no los dos realmente vale, y ahora hago pull off 1-0 eh, tercera en el segundo traste eh, quinta al aire y ahora hago un trocito de escala de sol cuatro en el, la primera, primer traste, primera cuerda, cuarto traste eh, segunda cuerda, quinto traste Primera al aire eh, Tercera en el quinto Segunda al aire Pull off 2-0 en, en la tercera Ahora quinta y primera al aire Ahora un pequeño rolito Quinta, segunda, primera al aire Hammer on 0-2 Segunda y primera al aire Y ahora pull off en la segunda cuerda 1-0 Tercera cuerda 2-0 y aterrizo ya para empezar la parte b en el, en el traste 2 de la segunda cuerda ¿vale? esta parte es la más complicadilla entonces habría otra vez repito entero Ha salido un poquillo raro los slides porque no lo he cogido desde el cuarto entonces lo voy a repetir, estábamos aquí intentarlo tocar entero otra vez a ver si me sale corto por si me equivoco